Iván, si puedes iniciar. Gracias. Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo entonces a este segundo seminario virtual sobre gestión de trabajo, salud y seguridad de los trabajadores de salud. Este segundo seminario, a continuación del realizado ya hace un mes, está siendo organizado por eh, un grupo de instituciones eh, a la cual me toca ...representar a la primera de ellas, que es la Sociedad Científica de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo. Mi nombre es Héctor Nieto, yo soy médico especialista en Medicina del Trabajo, presidente de esa sociedad. Eh, en este grupo también participa la Universidad Nacional de Córdoba, en la persona del profesor Gabriel Acevedo... En ...la Universidad y Salud, en la persona de su señor rector, el doctor Rubén Torres... Y eh, nos está acompañando también un experto consultor en uh, gestión de salud y recursos humanos en salud, que es el, el doctor Carlos Rosales, eh, amigo y colaborador eh, ex, estrecho de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, va a ayudarnos en la coordinación de este seminario la doctora eh, Inmaculada Mateo de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y de manera de ir tratando de comenzar, eh, en primer lugar, agradecer profundamente el apoyo y la participación de la Organización Panamericana de la Salud, quien eh, está activamente participando, integrando estos seminarios y eh, facilitando la convocatoria, las plataformas, eh, la comunicación y las invitaciones, y le está dando, por cierto, un marco institucional a toda esta actividad que realmente nos eh, enorgullece y nos eh, pone en un desafío realmente muy, muy interesante. Eh, este segundo seminario sobre la gestión del trabajo, la salud y la seguridad de los trabajadores de la salud, eh, tiene por objeto contribuir a distribuir información, conocer las realidades de los diferentes países, eh, las diferentes situaciones por las que eh, se ha atravesado la situación respecto de la pandemia de COVID-19. Pero la verdad es que cuando tomamos eh, el problema del COVID-19 y la situación de la salud, de los trabajadores de la salud, también hemos pensado y hemos visto la eh, intensa problemática del sector salud ...y de los trabajadores de la salud respecto de eh, la calidad y la gestión de los servicios... ...que particularmente se vio eh, en crisis y eh, puesta en tensión a partir de la aparición de la pandemia de COVID-19. Eh, este seminario pretende entonces, además de conocer las experiencias de países... ...como en este caso nos van a acompañar expertos de Francia, Italia y Uruguay... Y por supuesto también la doctora Marichó va a darnos una mirada regional acerca de la dimensión de la pandemia. Eh, decía, además de conocer y reflexionar sobre estas experiencias, la intención es que podamos visibilizar eh, el impacto que sobre la salud de los trabajadores, sobre la gestión de los servicios y sobre la accesibilidad de la población a los servicios de salud tiene eh, la gestión del trabajo y la salud de los trabajadores del sector salud. Actualmente no, no pretendo gastar demasiado más tiempo con… Con estas introducciones voy a pasarle ahora la palabra a la doctora Inmaculada Mateo de la, Universidad, de la Escuela Andaluza de Salud Pública para que ella entonces comience con las presentaciones de los primeros oradores. Muchas gracias, buenos días. Quiero avisarles que vamos a estar leyendo las preguntas que estén surgiendo vía chat y esperamos, si podemos cumplir con los tiempos, eh, dar respuesta a esas preguntas al finalizar las presentaciones. Muchas gracias a todos los presentes. Un cordial saludo desde Buenos Aires. Paso el micrófono a más. Sí, hola, buena, buenas tardes, buenos días. Eh, un placer saludarle a todas las personas que están en directo en este seminario. Para mí es un honor participar en esta iniciativa y en particular es un honor colaborar con el doctor Héctor Nieto, en, ha sido un honor colaborar con él en la organización de este segundo seminario. Muy agradecida también a la Sociedad Científica de Medicina de Salud, Seguridad y Trabajo de la CABA de Argentina, a la Organización Panamericana de la Salud, al doctor Carlos Rosales y también al resto del grupo coordinador de esta iniciativa. Eh, me parece que es una iniciativa clave para ayudarnos a compartir visiones, logros, desafíos, oportunidades y también experiencias sobre la gestión del trabajo, salud y seguridad de los y las trabajadoras de la salud. Y en un marco tan excepcional como el que está eh, ocurriendo en esta pandemia, ¿no? en el caso de la pandemia del COVID. Eh, desde que participé en el primer seminario, eh, eh, el 28 de mayo, en el, que también celebramos, han pasado ya prácticamente un mes y son casi nueve millones los casos confirmados de COVID en el mundo eh, y, un caso, y casi un tercio de ellos se han producido en Europa. Y además las muertes directas atribuibles a, a la COVID están en torno a casi el medio millón de personas. El 40% de estas muertes son eh, producidas en países europeos. Eh, pero además estas muertes directas también hay que sumar otras muertes, que son lo que venimos llamando el exceso de mortalidad, eh, y que están mostrando distintos informes que indican que en los meses entre marzo y abril de 2020 se ha producido eh, 140.000 fallecimientos más que en estos mismos dos meses, en el año 2019, en eh, las cifras que contamos, que son de, de 21 países europeos. Eh, habría que analizar, tendremos que analizar qué es lo que ayuda a explicar este exceso de mortalidad, pero probablemente esté relacionado con el tema que nos ocupa, que tiene que ver con las medidas de contención en el uso de los sistemas sanitarios, que eh, se pusieron en marcha para eh, intentar dedicar las actividades de, de estos sistemas, de los servicios sanitarios, eh, para que se concentraran en dar respuesta a los casos de, de COVID prácticamente. ¿no? Eh, parece que, que, según las últimas cifras disponibles, Europa eh, ya ha superado las fases más críticas de esta onda de la pandemia en cuanto a la aparición de nuevos casos, pero, y, y estamos, estamos iniciando un proceso gradual de desescalada. ¿no? Eh, pero veremos que el foco principal de la pandemia ahora se está situando en América, donde los contagios pues, siguen creciendo de forma, de forma sostenida. ¿no? Eh, en este tiempo ha habido algunas iniciativas para intentar coordinar algunas respuestas en el continente europeo. Algunas de estas iniciativas mm, están, relacionadas, están relacionadas directamente con con la respuesta a los servicios sanitarios, como la creación de un fondo de reserva de emergencia para disponer de material médico compartido entre los países miembros, o el apoyo a iniciativas de investigación con la generación de, eh, de una plataforma para compartir, compartir eh, de manera inmediata la evidencia disponible sobre investigación en covid o la financiación eh, de proyectos de investigación que, que han sido frecuentes y bastante ágiles en este periodo. ¿no? También habría que destacar que el 11 de junio, como, como un hito importante, el Parlamento y la Comisión Europea han acordado clasificar el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID dentro del grupo de riesgo 3 de la Directiva de Agentes Biológicos de la Unión Europea. Y esto eh, es importante la medida que puede... Eh, ofrecer garantías adicionales para la seguridad y la salud de los y las trabajadoras eh, sanitarias. ¿no? En otros países, además, se ha declarado la COVID como una enfermedad profesional. ¿no? Eh, de acuerdo que, en que esta pandemia ha supuesto unos retos importantes para los sistemas sanitarios, que ya estaban eh, tensionados previamente en muchos países, en España desde luego ha sido así, estaban muy tensionados, pero también puede ser una oportunidad para identificar y poner luz en las debilidades de nuestro sistema, eh, para que nos ayude a identificar dónde, dónde están las grietas más importantes de nuestro sistema. Es también una oportunidad para poner en evidencia la importancia de los sistemas sanitarios públicos y para alentar el refuerzo de los recursos de salud laboral de forma que asuman el, el liderazgo que le corresponde y que hasta el momento yo creo que ha sido bastante carente. ¿no? También puede ser una oportunidad para identificar medidas que favorezcan una mejor gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo. Medidas que vayan más allá de la disponibilidad de los equipos de protección individual, porque ya hemos visto y hemos aprendido de esta pandemia que la COVID no es generadora solamente de riesgos de tipo biológico, sino que también tiene un importante impacto en la salud mental. Y de esto también nos van a hablar las personas que participan en este seminario, los conferenciantes y las conferenciantes de este seminario. Eh, es muy importante identificar factores de la gestión y de la organización laboral que se asocian a los peores resultados, tanto en la exposición a los contagios como en la exposición a los peores resultados en salud mental. ¿no? Eh, la variabilidad eh, en los resultados que hay por países, por regiones, por, incluso por centros de trabajo, incluso por perfiles profesionales, en contextos similares, nos ayuda a pensar de que las prácticas en gestión, las maneras diferentes de hacer las cosas, nos pueden ayudar a encontrar eh, soluciones y a explicar eh, esos resultados distintos. ¿no? Bien, eh, es importante, como digo, eh, identificar buenas prácticas de lo que funciona y también es importante que estas buenas prácticas eh, las pensemos de manera que puedan ser aplicables y viables en contextos diferentes. De ahí la importancia y eh, la oportunidad que, que implica un seminario de este tipo, donde podemos, podamos poner en común lo que está ocurriendo en estos contextos diferentes. Eh, sin robar más tiempo, voy a pasar a, a, a presentar a, a la primera persona, que, el primer conferenciar, conferenciante. Es para mí un honor presentar al profesor doctor eh, Simón de Sío, él es doctor en medicina y especialista en medicina del trabajo, profesor de medicina del trabajo de la Unidad de Investigación de Medicina del Trabajo de Sapiencia en la Universidad de Roma. Un, un placer, eh, doctor Simón, y eh, la palabra. Muchas gracias. Eh, profesor Decio, disculpe usted, pero antes de comenzar quería pedirle el favor de que tratemos de cumplir con los tiempos para ser eh, prudentes con el uso de la plataforma y el tiempo de los eh, oyentes. Muchas gracias. Perfecto. Es, espero que me pueda escuchar bien y realmente muchas gracias a la Organización Panamericana de la Salud, a la Sociedad científica de Medicina Salud y Seguridad en el Trabajo de la Caba a la Universidad de Salud de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Escuela Andaluza de Salud Pública por invitarme a esta importante reunión web sobre un tema que se caracteriza por aspectos profesionales y emocionales. Es un honor para mí poder representar la mi universidad, la Sapienza de Roma, eh, eh, todos los trabajadores de salud italianos y eh, en mi país, la Italia. Un saludo a todos los oradores, eh, participantes de América Latina, Europa, Estados Unidos, y e en particular a los colegas argentinos. Eh, hablar eh, de esta temática eh, así actual en todo el mundo eh, da una profunda emoción a quienes, como yo y como usted, han vivido y están experimentando momentos dramáticos vinculados a la soledad de quienes luchan todos los días para derrotar a COVID-19. Como todos saben, eh, Italia fue el primer país con el mejor número de infecciones y muertes después de la China ya en marzo. La epidemia se ha extendido tan rápidamente que hemos tenido muchas dificultades para manejar a los enfermos, para manejar la fuerza laboral de salud y la población también. En marzo tuvimos casi 4.000 pacientes en unidad intensiva, concentrados todos en el norte de Italia. Los primeros casos en Italia, fueron el 30 de enero, una pareja china. Después, el 18 de febrero, el primer caso de transmisión secundaria en Codoño, en Lombardía. El gobierno, el 30 de enero, bloqueó de vuelos hacia y desde China. Y el 31 de enero, la declaración de estado de emergencia. El 5 de febrero, establecimiento de un comité técnico científico para atender emergencia el 23 de febrero una inicial prohibición de acceso y remoción solo en municipios donde hubo brotes y suspensión de manifestaciones y eventos el 22 de marzo el primero, lockdown el lockdown, fase 1 primera, el 4 de mayo fase 2 y ahora estamos desde el 15 de junio eh, en la fase tercera, por suerte. Acá se puede mirar cómo es la tendencia epidémica en Italia. Desde más o menos los primeros días de marzo se puede mirar cómo los casos de contagiados fue muy, muy, muy rápido. Y cómo ahora es más o menos fermo y tenemos 239.410.000 casos, adjornado al 24 de junio. Acá la diferente tipología de pacientes. En negro los muertos, en rojo eh, los enfermos en terapia intensiva, en naranjo los eh, enfermos con síntomas, en eh, eh, amarillo, en aislamiento domiciliar, es en verde, eh, con non, non, sin síntomas. Eso se puede mirar como la tendencia de los rojos, de los enfermos en unidad intensiva, es, eh, desde abril está casi terminado. Uh, hoy tenemos en aislamiento en casa 16938 uh, casos, hospitalizados con síntomas 1610 casos, cuidados intensivos 107. Total fallecido a Dajer. 34.644. Esto es muy interesante porque se puede mirar cómo está el andamiento de los nuevos casos positivos. Y el máximo lo tenemos el 20 de marzo con 6.557 casos por día. Y ahora estamos más o menos abajo de 200 casos por día. Esta es la distribución regional. Como se puede mirar, Lombardía, Piemonte, Emilia-Romaña y Véneto son las cuatro más regiones infectadas. La Lombardía más de todo. Y vamos a a mirar cómo fue la epidemia, el contagio, por los trabajadores de salud. Hoy tenemos 29.282 trabajadores de salud contagiados. Es un número más alto. Se puede mirar cómo la tendencia de contagio fue siempre que es creciendo fino a la fin de abril, más o menos, y ahora un poquito la curva se está eh, retellinizando. En Italia, el, el, el contagio de COVID en el trabajo es un accidente, es eh, oficialmente un informe de accidente. Y al 15 de junio tenemos... 49.000 casos de infección por covid y e 20.000 de estos son de trabajadores de salud. Así que 20.000 trabajadores de salud hice, hicieron los informes de accidente. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué estamos haciendo ahora en el hospital? como oh, gestión del, del trabajo, de la seguridad y salud de los trabajadores eh, de salud. Medidas organizacionales, así como gestión del espacio del trabajo, gestión de ruta, eh, identificación de un área llamada limpia, identificación de un área llamada sucia. La ruta, dos ruta diferentes al interno del hospital para el personal y los pacientes sin COVID y para el personal que trabaja con pacientes con COVID. Un área llamada limpia. La área llamada limpia es un área donde estás paciente con síntomas referibles a otra patología, así sin COVID y con otras patologías. La área sucia, llamada sucia, es el área donde eh, se maneja con enfermos eh, afectados de COVID-19. Una Otra cosa que se está haciendo es eh, la organización y horario laboral. La primera cosa la identificación del personal responsable de la atención de pacientes de COVID-19. No se puede trabajar el mismo día con pacientes con COVID y con pacientes sin COVID. Eh, eh, eh, los trabajadores son diferentes, son separados. Y la, el turno, una remodelación de las horas de trabajo del personal que accede al área de hospitalización de COVID. Eh, lo optimal sería dos o tres horas por turno dentro del área de hospitalización. Consideraron que también eh, los nuestros trabajadores de salud hicieron 14 horas consecutivas los primeros meses con la epidemia de COVID. Fue realmente mm, tremendo. Después tenemos que de utilizar medidas de prevención y pro protección, así como el uso de equipo de protección personal, ropa repelente a líquidos, guantes dobles, respirador con filtro facial clase 2 protección para los ojos, claro que esto es por el personal que está en un área sucia. Antes de eso, una información y entrenamiento específico para la utilización, para la capacitación del personal cómo vestirse y cómo desvestirse con equipo de protección personal, así como el utilizo de ropa repelente a líquidos, guantes doble respirador con filtro facial clase 2 y protección para los ojos. Ahora, eh, todo esto fue posible acá en el nuestro país, gracias a la interacción de muchas diferentes figuras virólogos, epidemiólogos y médicos del trabajo así la importancia de la medicina del trabajo en la organización y claro por la protección de los trabajadores por decidir junto con un grupo de trabajo, de trabajo en el hospital, cómo se puede hacer en el mejor del modo la gestión de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Después de esto, ahora, ¿qué hace el médico del trabajo? Primera cosa, la vigilancia sanitaria y la protección de los trabajadores frágiles. ¿Quiénes son los trabajadores frágiles? Son trabajadores afectados por algún tipo de enfermedades degenerativas y crónicas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, dismetabólicas, que son más sensibles al COVID-19. Nosotros sabemos todos ¿no? que eh, el COVID-19 es particularmente peligroso, sobre todo peligroso por algún tipo de persona con otra patología. Así, la identificación antes de trabajar de las personas frágiles, los trabajadores frágiles, es muy importante. Y la gestión de este personal al interno del lugar del trabajo. La otra cosa, un protocolo de vigilancia para los operadores expuestos. Y pruebas serológicas. y isopos nasofaríngeos. Esos son dos métodos, dos diagnósticos que todos conocimos, que son más importantes de hacer periódicamente, cada semana, cada 15 días, para no isolar pronto si tenemos un caso positivo. Y después el médico del trabajo... Se ocupa de hacer la verificación de la idoneidad profesional de los trabajadores que han tenido la infección con COVID antes de llegar de nuevo en el trabajo para, para ver si es o no idóneo profesionalmente. Y acá también en Italia tenemos ahora una app, una app que se llama Inmuni que es muy importante, yo pienso que es muy importante que, que te pone en contacto con todas las personas que tienen esta app y si yo llego positivo al COVID, las personas que soy estado en contacto conmigo son advertidos. Esa es una cosa muy importante que estamos haciendo, estamos publicizando en todos los lugares de trabajo. Ahora, nosotros pensamos que todos qué es que se puede hacer. Con mi grupo de estudio hicimos un reciente estudio que está en publicación ahora, que ha demostrado que 700 médicos en toda Italia tiene el 98%... De, disculpe, de 700 médicos en toda Italia el 98% tiene un distrés psicológico y un bienestar deficiente. Otros estudios, no eh, abajo de epidemiología de COVID, eh, ha demostrado que el distrés psicológico es del 50%, y no en otra situación. Así que ese es un dato muy, muy, muy alarmante la salud mental de los médicos, de los trabajadores, de los enfermeros. Así que creemos es esencial incluir contadores de escucha en la estructura para el asesoramiento psicológico, evaluar el riesgo de estrés laboral y implementar las herramientas de difusión sobre medidas de prevención y protección. ¿Eso por qué? Porque la conciencia de estar protegido disminuye el estrés laboral. Eh, quiero terminar mi discurso con uh, un pensamiento de cercanía con todos los trabajadores italianos y mundiales que están en primera línea, luchando día tras día incluso dispuesto a sacrificar sus vidas. Hasta la fecha, 169 médicos y 40 enfermeras han muerto en Italia, y para ellos una oración especial. Eh, todos nos han llamado, acá en Italia, piensen en todo el mundo, héroes de este momento. Yo no pienso que no somos héroes, Siempre hemos sido y siempre seremos trabajador de la salud al servicio de la salud de la persona. Listo para arriesgar nuestras vidas por las de los demás. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Decio, querido Simone, realmente un placer reunirte como siempre y gracias por tu final emotivo en memoria de los trabajadores, como siempre. Eh, quiero ahora presentarles y pedirle, por favor, a la doctora Sigolena salier daret que nos acompaña eh, para comentar, eh, compartir con nosotros la experiencia francesa en eh, materia de salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores de la salud. Eh, brevemente, quiero comentar que la doctora Sigolena salier daret es uh, presidente de la Comisión de Salud de los Médicos, Smart, del Colegio Francés de Anestesiólogos y Reanimadores, y además es la coordinadora del Observatorio de Salud de los eh, Sufrimientos de los Médicos, el eh, primer trabajo de los médicos en Francia. Uh, estimada Sigolén, te pido por favor, eh, seamos cuidadosos con los tiempos, y te dejo el micrófono y la audiencia a tu disposición. Gracias por acompañarnos. Uh, hello everyone. Mm -hmm. Do you hear me? It's okay. Yeah. So Hello everyone. I'm anesthetist and uh, enthusiast at Caen, in France, and I'm very happy to be here with uh, with you to to share the, the experience of uh, France. So I'm going to tell you about France' experience in managing the COVID crisis with regard to health professionals. In particular, anesthesia and intensive care. Uh, next uh, for the – can we have the next slide? Cegolene, uh, tu peux Tu peux changer le diapos. Tu la colonne. Uh, ah. Lia, Lia, Lia, Ang, Ang, Ang, a Ang, Ang, Ang, Ang, So, here are the main figures for the epidemic in France as of June 22nd. Here, you have in blue the number of confirmed cases. In purple, the rate of positivity of the tests. Uh, you have 84 clusters under investigation uh, today, right now. In pink, you have the number of deaths. So 30,000 deaths. And uh, the next the number of hospitalized patients today, uh, 700 in intensive care units. And still, we have two regions in crisis, Guyana and Mayotte. On this slide, you can see the evolution of the number of patients in intensive care since March 18. More precisely, the occupancy rate beyond 100 of places in intensive care. The, to increase the number of places, we created ephemeral intensive care units using the recovery rooms of the operating theater. And mobilize the staff of the operating theater. So now uh, I will tell you about the safety and physical health of professionals. So the organization of work has been modified in order to be able to cope with the health crisis. So professionals have remained mobilized, but with that, when possible, a turnover in order to ensure succession in the event of work stoppage. At the height of the crisis and in the most affected regions, this turnover was not possible. Emergency, intensive care, and support staff like pharmacy and biology, biology, as well as occupational medicine, remained mobilized. Other professionals have stayed at home, such as pregnant women have stayed um, in, uh, in standby. The goal was to decrease the risk of contamination of caregivers in the hospital. Scheduled hospitalization were cancelled when they were not part of the emergency department to protect patients, and teleconsultation was widely deployed. As I said, the anesthesiologists were mobilized in intensive care because the programs operating theater were closed. In France, anesthesiologists have a dual training, anesthesia and intensive care, which has allowed flexibility and the increase in intensive care beds. Nurse anesthetists have been brought into support intensive care teams. Many nurse anesthetists have experienced intensive care. The surgeon who is for front positions of intensive care patients. This allows the exposure of a small number of people in the COVID patient room. A mobile intubation team has also been created for the same reasons. Surgeons have also been in tracking COVID plus patients remotely using a national hub. Finally, the crisis had led to the emergence of a partnership between public and private hospitals for the care of patients and increasing the number of places in intensive care. In order to prepare for the crisis, training and video tutorials were developed and disseminated by the French Anesthesia Society in order to perform the right actions in situations at risk of transmission of the virus. The objectives, objectives were to adequately protect healthcare professionals by training them in hand washing, donning and doffing, putting the mask, intubation, and extubation with protective equipment in a COVID-positive patient. These videos were the subject of more than uh, 63,000 views And was the subject of specific training in simulating, simulation centers in France. The management of professionals in contact or suspected of COVID, COVID changed during the crisis with regard to the knowledge acquired over time. In case of asymptomatic contact, At the height of the crisis, it was not possible to carry out a systematic eviction to preserve the continuity of care. Professionals had to halt their administration and occupational health and wear a mask for 14 days. They had to watch for symptoms and its temperature twice a day. In case of symptoms, a test was carried out. The test Were for a time reserved only for intensive care patients due to the shortage. In case of negative tests, the professional had to wear a mask and stay at work. In the event of a positive test, he had to stay at home according to his risk factors and the need for continuity of care. The measures taken were intended to limit contamination of exposed caregivers. Unfortunately, this was not enough since an estimate showed that contamination was multiplied by six among health professionals. To clarify this figure, a large survey is currently taking place for 12 months the objective of which is to identify the number of professionals infected and the risk factors for contamination. The intermediate results reports more than 30,000 cases of contamination identified, mainly among nurses and nurses assistants in close contact with patients. Figures for doctors have not been released. The coronavirus was responsible for 16 days, including five doctors. The unions are asking that the government recognise COVID as an occupational disease. Here on the slide, the proportion of professionals infected by regions, the main regions affected by COVID where Eastern France and Paris are correlated with a higher rate of contaminations for caregivers. So now I'm going to talk about the impact of the COVID crisis on the mental health of healthcare professionals. The Heights health, health Authority, which is a government agency, has drawn up a guide to prevent, identify, and orient health professionals in the event of suffering. This guide details the possible situation of suffering, the causes, and the results available in France. Several outlines are available, which I have not detailed here. But the government has set up a specific outline for health professionals. The Association SPS, for Care for Health Professionals, has communicated its figures. More than 3,000 calls in two months, a third at night or on Sunday, mainly nurses or nursing, nursing assistants. The complaints were anxiety, change in work organization, and exhaustion. The HPH Interunion Workplace Suffering Observatory in, is an online observatory, while doctors at public hospitals can report their suffering. Specific crisis-related items were added to the reporting questionnaire. Among all the declarations over the two months of the crisis, 60% confirmed COVID. Specialties that have declared the most are anesthesia, palliative care, and surgery. The causes of suffering were disruption of work organization, emotional overload, insufficiencies of material means to exercise, and insufficient personal protective equipment. Consequences are sleeping troubles, mental disorder or post-traumatic stress disorder, anxiety, and depressive disorder. The main words found in the declarations were workloads, lack of means of care, balance between private and professional life, fatigue, exhaustion, fear of dying, emotional overload, lack of means of protection, sense of worthlessness, shame of the applause at night by the population towards the caregivers, anxiety about transmitting the virus to the family, or In conclusion, the health crisis occurred over a suicide crisis in the public hospital last year and this year. Some physicians held because they found meaning in their work in a major health crisis despite the lack of resources, but a lot report exertion. We have to be prepared for the post crisis, a lot of care to do with exhausted staff. And we have to draw lessons from the crisis. Collective intelligence was able to cope and respond to emergencies. A return to vertical management could be cause of suffering. We expect a strong commitment from the government on working conditions at the hospital. It's the de la Santé just right now and we need recognition at work. Thank you. Well, thank you very much, uh, Segonen. Merci beaucoup. Uh, Excellent presentation, very clear. We're uh, going to have a slight modification of the agenda. So, Dr. doctor Tomasina, of Uruguay, is trying to communicate with some problems logística para ello, pero entonces vamos a adelantar la presentación de la doctora maricho La doctora Marichó es doctora en medicina con especialización en hemoniología, máster en salud pública, en economía de la salud y en administración y dirección de empresas. Es actualmente asesora regional de recursos humanos para la salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud en la sede de Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Mali, el micrófono es tuyo, te pido lo mismo que al resto de los colegas, seamos cuidadosos con el así pues, tenemos la posibilidad de compartir luego algunas preguntas. Y eh, la audiencia y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Ah, muchísimas gracias, eh, diría por favor a ah, si me puede colocar la presentación, eh, dado que eh, tuvimos que alterar la, este, el orden de las presentaciones. Eh, Iván, por favor. Iván, eh, ¿me podrías, por favor, eh, colocar mi presentación? Hola, sí, Iván. Este, bueno, antes que nada, pues agradecer este, la, eh, la posibilidad de eh, presentar un poco oh, qué es lo que está pasando a nivel regional uh, y, este, eh, y tratar en este corto tiempo de, eh, eh, Iván, perdón, <ríe> de eh, hacer una síntesis de los trabajos que se están realizando a nivel de los países de la región. Vamos a esperar que me, me coloque la presentación. Bueno, vamos a darle unos segundos, probablemente Iván esté tratando de asistir al doctor Tomasina en este momento y a lo mejor no está poniendo con, con las dos cosas al mismo tiempo, así que tengamos un poquitito de, de paciencia. ¿no? All well, right. Si les parece, yo invitaría, mientras tanto sube la presentación de la doctora Cho, invitaría al doctor Rosales, al doctor Torres o al doctor Acevedo, si es que quisieran hacer algún comentario respecto de lo que hasta aquí hemos visto, ¿verdad? O, bueno, en realidad ya tenemos la presentación de la doctora Cho, así que dejamos esa, esos comentarios para el final. Mali, en la audiencia a tu disposición, gracias. Ya, muchísimas gracias. Este. A ver si puedo. Uh -huh. eh, cuando uno entra en la página de la OPS de COVID, eh, generalmente lo que va a aparecer eh, eh, en la pantalla es esta imagen con todas las informaciones de lo que está pasando a nivel de la, um, de la región de las Américas, uh, con cifras que van cambiando cada 24 horas, por lo tanto son cifras que uh, es difícil decir que efectivamente eh, es la cifra final, pero lo que sí podemos decir que para eh, el 24 de junio, que fue el día de ayer, eh, ya eh, los colegas que me precedieron presentaron eh, el caso de, eh, este, a nivel global. Lo que sí podemos decir es que a nivel de la región de las Américas tenemos más de eh, 4.509.000 casos, ...y eh, más de 226.000 fallecidos. Uh, y el otro tema que es interesante es de que eh, cada 24 horas en los últimos días... ...se ha visto un incremento de eh, casi el 2% de, de casos confirmados... ...y uh, aproximadamente el 1% de casos fallecidos que este, se van incrementando cada 24 horas. Um, de este número... Uh, el 51% uh, lo tiene Estados Unidos y el eh, 53% de los fallecidos. Y el Brasil, como segundo caso, um, este, tiene el 25% del total de casos y el 23% de los fallecidos. Eh, en conclusión, estos dos países llevan más del 76% de todos los casos de la región. Um, uh, Uh, si bien esta, eh, esta gráfica es, uh, ya tiene más de 15 días, lo que sí podemos decir que la tendencia de la curva en una presentación que justamente se hizo ayer, uh, se vio de que efectivamente sigue creciendo en, uh, en la región de las Américas. Um, Uh, con relación a la información de casos en trabajadores de la salud, uh, tuvimos un poco más de dificultad de disponer de esta información, um, y creemos de que eh, son varios los factores por el cual eh, esta información uh, fue más difícil eh, conseguir. Primero, uh, porque a nivel de vigilancia eh, este, epidemiológica, eh, las informaciones sobre los casos Uh, no estaban desagregados entre los casos en general y casos de los trabajadores de la salud. Y por el otro lado hay un componente de sensibilidad de esta información, uh, fundamentalmente porque de alguna manera el revelar este, un incremento en el caso de los trabajadores de la salud eh, podría de alguna manera uh, revelar ciertas debilidades en los países como por ejemplo la disponibilidad de los equipos de protección personal, el tema de la gestión y la organización de los ambientes de, de trabajo, y además el temor de que esto pueda generar mucho recelo en el grupo de los trabajadores de la salud, y de esa manera a reducir la ya limitada cantidad de recursos humanos que hay a nivel de la región. Sin embargo, estas informaciones que son oficiales Uh, podemos tener ya aproximadamente uh, 100.000 uh, casos confirmados de um, este, infecciones en los trabajadores de la salud, lo cual nos uh, demuestra que uh, son cerca de 100.000 uh, personas que están este, uh, restando a la ya deficiente cantidad de profesionales. Esta, um, esta cifra uh, distribuida porcentualmente um, a nivel de los países, podemos decir, que casi el 48% le corresponde a Brasil, el 23.5% a Canadá, el 15.3% a México, para todos los otros países de la región de América del Sur, casi el 13%, y en mucho menor cantidad en los países del Caribe, que ustedes saben que tienen una población menor. En la distribución de los um, este, eh, eh, por edad y por sexo, lo que podemos este, ver es de que, como estaba esperado, la mayor cantidad de las infecciones se ve en la población este, de trabajadores de la salud activa, que va de 25 a 59 años. Um, en la cantidad reducida de aquellos que tienen más de 60 años es porque. Um, como ustedes saben, la mayoría de los países han limitado o poner a estos profesionales en primera línea. Y lo que sí llama la atención es el otro grupo de 0 a 24 uh, años que también tienen casos de infectados y creemos que esta cifra se debe a este, los nuevos graduados, los recién graduados o los estudiantes uh, que fueron puestos para um, la atención um, de, de esta pandemia. Uh, cuando vemos la distribución este, eh, por sexo, oh, tenemos una distribución muy similar en relación a um, este, la distribución eh, de sexo en la población de los trabajadores de la salud en donde en eh, las últimas décadas uh, fue incrementándose el número de trabajadores um, de, de la salud de sexo femenino um, y tenemos aproximadamente 70% de mujeres uh, con aproximadamente 30% de hombres. Um, lo que sí es interesante agregar y que no está puesto allí es una, uh, un estudio que se había hecho en una sola institución en donde la mayoría de los um, este, eh, trabajadores de la salud que se infectan son uh, eh, enfermeras, auxiliares de enfermería y eh, personal de menor rango. Consideramos que quizás es... Uh, um, eh, debido a eh, mayor horas de trabajo en contacto con pacientes este, que eh, están con la infección uh, en relación al número de, eh, de profesionales médicos que tiene un, eh, un número de, de horas de contacto uh, más reducido. Por el otro lado, en el caso de factores de riesgo para la evolución de la enfermedad, lo que se pudo este, constatar es de que efectivamente el componente edad tiene eh, un, este, un peso muy importante, eh, ya sea para que los, uh, los casos se, se vuelvan a casos severos o que vayan hacia la mortalidad. Uh, el otro tema que yo creo que es muy importante resaltar aquí es de que la existencia de enfermedades este, um, neoplásicas o de cáncer, uh, efectivamente también son, eh, es una, uno de los factores que agrava la, este, la, la severidad de, esta, de este cuadro, igual que la mortalidad. Uh, y con respecto al tema de la mortalidad, eh, hay que reconocer que eh, este, los hombres eh, mueren más que las mujeres. Con respecto a las enfermedades prevalentes, uh, es interesante ver que eh, las dos enfermedades prevalentes más importantes que agravan la, este, los casos es el tema de enfermedades hepáticas y enfermedades renales, eh, mucho más allá que las enfermedades pulmonares que eh, hubiéramos pensado en un inicio. Uh, dicho esto, uh, de, eh, creo que es muy interesante eh, ver que los países uh, este, después de la uh, de la declaración de emergencia sanitaria uh, a nivel de, um, a nivel internacional así como la pandemia que fue en enero y en marzo uh, se um, comenzaron a organizar y este, eh, se dio una respuesta con acciones críticas. Estas acciones críticas fueron este, puestas en tres pilares y de estos pilares el tema de recursos humanos fue puesto en eh, la columna o el pilar de salvar vida um, dentro del componente de servicios de salud conjuntamente con... Eh, con salud ocupacional uh, y salud mental, además de los otros componentes, como por ejemplo um, prevención de infecciones, el eh, manejo clínico o basado en evidencia y este, asegurar la, la cadena de uh, suministros. En el otro pilar que está todo el componente de salud pública, de prevención y eh, el cuidar a los uh, trabajadores. Y de, de manera um, este, uh, transversal estaba el seguimiento, el laboratorio y uh, epidemiología. Sin embargo, este, cuando vemos uh, todos los diferentes pilares, uh, hay un componente de recursos humanos en salud uh, que intervienen en ellos. Um, ante esta necesidad de responder a la emergencia, los países fueron buscando soluciones, dado, como ustedes saben, de que eh, la región de las Américas es una de las regiones en donde hay eh, un déficit importante de recursos humanos en salud. Uh, y a medida que las autoridades y los países estaban eh, dando o, o buscando soluciones, Uh, se pudo evidenciar las uh, debilidades preexistentes um, este, de, de varios años y décadas previas, eh, como por ejemplo oh, el tema de eh, números insuficientes, uh, informaciones insuficientes o desagregadas uh, en el tema de recursos humanos, Uh, había una debilidad en el liderazgo, la falta de articulación con los sectores uh, educativos financieros uh, y también el componente de eh, cómo oh, fortalecer este, eh, las capacitaciones y este, la, la formación continua. Sin embargo, hay que reconocer uh, que eh, las autoridades eh, de, de, de muchos de los países, allí están algunos de ellos, eh, eh, trabajaron para ese fortalecimiento de la capacidad rectora, ya sea como autoridad nacional o como autoridades de los ministerios con apoyo de las autoridades nacionales, para emitir nuevas regulaciones, decretos y normativas que permitían este, una gestión eh, ...para los recursos humanos en salud y dar la respuesta correspondiente a COVID. Y dentro de algunas de estas que queremos citar es de que varios países declararon al COVID como una enfermedad ocupacional... ...lo cual permitía que eh, para aquellos este, trabajadores de la salud que enfermaban eh, pudieran tener todo el seguro correspondiente y el seguimiento... Durante el periodo de enfermedad o inclusive um, después del eh, el apoyo familiar si es que llegaban a fallecer. Uh, por el otro lado también hay que reconocer que a nivel del Caribe este, uh, se emitió el decreto de eh, situación de emergencia y lo más importante e interesante yo creo que uh, es de que algunos países uh, pudieron hacer acuerdos entre el sector público y privado para poder dar la respuesta correspondiente a esta situación particular. Por el otro lado también este, creo interesante mencionar algunas acciones específicamente que hicieron los países para incrementar la capacidad de respuesta para esta movilización de recursos humanos de, de salud y este, poder hacer contrataciones del de, eh, personal que, eh, que estaba deficitario y allí podemos mencionar por ejemplo Cuba que incorpora más de 28.000 mil estudiantes para realizar pesquisas activas en las comunidades. El Salvador aumentó, eh, aumentó el contrato a 1.500 personales uh, si bien habían algunos temporales incrementaron la lista de los contratos permanentes como estímulo. Honduras este um, eh, contrató a más de 600 uh, y este, hicieron contratos fijos para aquellas personas que estaban en primera línea. Uh, México, uh, como ustedes saben, es un gran país y tenía un déficit muy importante de recursos humanos, emitió una convocatoria para uh, 25.000 recursos humanos, de los cuales se llegó a cubrir uh, 6.000 candidaturas. Paraguay, Panamá y otros también fueron aumentando este, eh, el número de contratos y personas que eh, pudieran dar respuesta. Y es interesante en el caso de República Dominicana que contrata a más de 450 profesionales, pero de manera permanente para que al terminar la situación de COVID se pueda este, redistribuir a este personal en los establecimientos de referencia nacional. Igualmente, en los países del Caribe, eh, incrementaron el número de eh, personas con, mediante contratos. En Haití, uh, es interesante que eh, el número de contratos fue fundamentalmente orientado hasta, hacia los asistentes sociales. Uh, en los países del Caribe, eh, la mayoría de estos países, que son países muy pequeños, uh, y tienen mucha dificultad con respecto a la disponibilidad de recursos humanos, eh, básicamente eh, muchos de estos cuentan con eh, personal de salud cubanos y para dar respuesta a esta situación eh, ...incrementaron este, a, la, a la brigada cubana que eh, estaban llegando a sus países. Eh, un tema eh, muy interesante es el caso de Argentina, Chile y Perú, que emite decretos para la contratación y el ejercicio de profesionales eh, y técnicos de salud titulados en el, eh, en el extranjero y que no tienen aún la reválida... Uh, y este decreto fue de una manera uh, excepcional y temporal y básicamente estaba orientado a los médicos uh, venezolanos, médicos y enfermeras venezolanos que habían emigrado. Eh, por, eh, por otro lado, um, se emitieron decretos para que se pueda acelerar la graduación de residentes y estudiantes de los últimos años para poder incorporarlos a los servicios de salud. Allí están algunos de los países que eh, tomaron estas medidas y este, también uh, es interesante eh, ver que algunos países adoptaron la incorporación de incentivos económicos y no económicos Um, ante esta situación de, eh, de pandemia. Um, para el incremento de eh, la capacidad de respuesta mediante la capacitación, es interesante mencionar que eh, para todo lo que era la formación continua, uh, se trabajó uh, en el campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud, uh, y este, en el último semestre... Uh, se tuvo más de medio millón uh, de personas de, de, de personas matriculadas uh, de estos uh, más del 70% eran para acceder a los cursos de COVID uh, lo que sí es interesante es mencionar de que se abrieron más de 19 cursos en los últimos meses uh, y también hubo una reactivación muy importante de los nodos uh, países de, del campus virtual Um, y como tema que, que, que llama la atención es de que ante esta circunstancia uh, excepcional se exacerba lo que de alguna manera se estaba introduciendo um, de, de manera progresiva, que es la telemedicina y uh, telesalud. Este, aquellos profesionales que de alguna manera tenían riesgos de enfermar uh, fueron orientados para dar respuesta y participar y apoyar este, al sistema de salud y a los servicios de salud con uh, telesalud. Uh, y allí tenemos, por ejemplo, el caso de Brasil, que a través de una ordenanza establece de manera excepcional y temporal las acciones de telesalud. Uh, Paraguay, que eh, incrementa todas las actividades de teleconsulta, diagnóstico, teleconsultas, eh, eh, interconsultas uh, fundamentalmente de salud familiar, Uh, el call center en Perú igualmente hay un decreto que crea la red nacional de telesalud um, y hay eh, como una eh, autorización especial del Ministerio de Salud para hacer las uh, teleconsultas, las interconsultas, la teleorientación, el telemonitoreo, inclusive la prescripción de medicamentos. Uh, y en el Uruguay también, a través de una ley que permite eh, eh, hacer el seguimiento al médico usando la agenda electrónica para contactar a los pacientes y uh, resolver este, y dar indicaciones. Um, igualmente se pueden co eh, comentar los diferentes... Um, eh, las diferentes acciones que van tomando los países. Es interesante igualmente aquí uh, ver el caso de Honduras, por ejemplo, que ya estaba incrementando um, el, el sistema de telemedicina en 18 municipios con un proyecto de CERF y OPS y a través de esta situación particular eh, la idea es extender a, este, a, a más municipios y que pueda acceder no solamente al tema de dengue y COVID, que era lo que estaban eh, proyectando, sino que a todo lo que es eh, este, la atención para el primer nivel de atención como hipertensión y diabetes. Um, este, eh, allí eh, están los otros países igualmente uh, que están trabajando con el tema de telemedicina y telesalud. Uh, yo creo que um, los países. ...de la importancia de una buena gestión de recursos humanos en salud y que esto se tiene que trabajar realmente con, con tiempo, ya sea para una respuesta en condiciones regulares o para responder a emergencias o en este caso de la pandemia. Y esperamos que esta situación de alguna manera sirva... Uh, como para que eh, realmente se pueda reactivar y eh, fortalecer fuertemente el componente de recursos humanos para la salud. Uh, muchísimas gracias Héctor y te paso la palabra. Muchísimas gracias, Mali. La presentación realmente enriquece de información lo que venimos planteando. Muchas, muchas gracias por eso y por tu tiempo. Eh, bueno, quiero anunciarles que el profesor Tomasina de la República Oriental de Uruguay ha tenido algunas dificultades técnicas, no está logrando ingresar a la plataforma, pero sí tenemos disponible su presentación, la que vamos a poner a disposición de todos ustedes eh, tan pronto sea posible para que también tengan acceso además de estas uh, presentaciones que ya han escuchado y han presenciado la del doctor Tomasila. Eh, en los minutos que siguen voy a aprovechar entonces la presencia de eh, miembros del de grupo organizador de este seminario y eh, quería entonces eh, proponer al uh, Profesor Gabriel Acevedo de la Universidad Nacional de Córdoba, si es que quisiera, eh, bueno, expresar algunos comentarios acerca de lo que aquí se haya dicho o algunas ideas respecto del de proyecto que estamos intentando llevar adelante. Eh, Gabriel, si estás por allí, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias Héctor. En primer lugar, expresar nuestra satisfacción como Universidad Nacional de Córdoba y la Escuela de Salud Pública a la que pertenezco, de estar siendo parte de este proyecto de colaboración que tiene por objeto poner en discusión, para el análisis, para el intercambio de experiencias, y buenas prácticas, de los problemas y de los desafíos que genera la pandemia de COVID, especialmente sobre la gestión del trabajo, de la salud y la seguridad de los, los trabajadores de la salud. Desde ese lugar, en primer lugar, felicitarlos a Héctor Nieto, a Inma, a Mateo, por la organización de este seminario que nos ha permitido, nos está permitiendo acceder a presentaciones excelentes por parte de los panelistas. Va para ellos una muy especial felicitación. La verdad que ha sido muy enriquecedor escuchar las presentaciones el doctor Simone Edesillo, de Sio, la doctora Solén Arcegollier y de Malicho, que nos muestran un panorama de cómo está transcurriendo la pandemia y el efecto que tiene en especial sobre los servicios de salud y sobre quienes trabajan en ellos. Como mencionamos en el seminario anterior, en el primero de estos, compartíamos con varios de los ponentes. La pandemia de COVID ha puesto en evidencia el conjunto de debilidades, pero también de fortalezas que tienen los distintos sistemas de salud y cuál es la situación que tienen sus trabajadores. En este sentido me parece realmente muy, muy relevante y muy interesante la información, los datos que se compartieron respecto del de impacto que está teniendo la pandemia sobre los trabajadores de salud, sobre el personal médico, de enfermería especialmente, pero sobre el resto del equipo de salud también, con, con datos que nos, nos llevan a, a la reflexión y nos hacen este, identificar cuál es la magnitud que tiene esta pandemia en su repercusión. Como bien se dijo, no solo repercute en términos de generar riesgos biológicos, sino también psicosociales con alta carga de salud para los trabajadores de salud, además de la lamentable morbilidad y mortalidad que ha generado y que seguramente va a generar sobre quienes trabajan en el sector salud. De manera que a partir de estos intercambios, de esta experiencia, surge claramente, y como ya lo mencionó el doctor Simone, la necesidad de impulsar proyectos que investiguen, que indaguen respecto de cuáles son efectivamente estos impactos, cuáles pueden ser, a partir de identificar los factores que están influyendo, que han influido en el impacto sobre la salud de los trabajadores, las mejores acciones, estrategias para minimizar esos defectos y fortalecer la capacidad de respuesta que tienen los servicios de salud. Hay un dato que, que me parece también muy interesante que comentó Inmaculada al principio, que requiere indagación, que tiene que ver con el exceso de mortalidad que se estaría generando a raíz de las restricciones impuestas en los servicios de salud para afrontar la pandemia. De, de Malí me parece muy, muy interesante lo que se señaló en relación a, al impacto que está generando en nuestra región, en la región de las Américas, que lamentablemente por estos días ya va a ocupar un lugar central en cuanto a la evolución en la cantidad de casos y la repercusión que tiene sobre los trabajadores de salud. En eh, una diapositiva mostrada estaría en el orden del 17%, pero como bien ella lo señaló, seguramente esa cifra, o muy posiblemente esa cifra esté subestimada, tal vez el impacto sea aún mayor. En definitiva, eh, el, el reconocimiento de la situación eh, en países europeos que tienen a otro estadio en cuanto a la evolución de la pandemia y lo que está pasando en nuestra región nos, nos da mayores elementos de valoración para poder este, identificar cuáles son las áreas de gestión que son críticas y que hay que seguir actuando y también posibles líneas de colaboración para de investigación y de formación en el campo de, de salud y seguridad de los trabajadores. Así que desde ese lugar yo ya cierro mi comentario eh, agradeciendo nuevamente la posibilidad de participar y de ser parte de este grupo colaborador al doctor Rosales, al doctor Torres, y al doctor Nieto y que, como claramente lo dijo Héctor, eh, contar con la aval, el acompañamiento, el respaldo de la Oficina Panamericana de la Salud en todo este proceso realmente muy significativo. Así que muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Y cierro aquí mi presentación, comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gabriel Acevedo. Eh, me acaba de anunciar que el, el doctor, el profesor Fernández al fin ha logrado, ha logrado contactar, la verdad es que sería muy interesante poder escucharlo, en todo caso me dicen que es posible que aunque no veamos su imagen, sí vamos a escucharlo y podemos ver su presentación en todo caso, si eso es así me lo confirman, por favor, Iván o Mali quienes estén a cargo de, de la plataforma, por favor Sí, le hemos habilitado el, el micrófono al profesor Fernando, eh, vamos a intentar hacer la comunicación y yo estar avanzando la, su presentación en pantalla. Entonces, si usted nos hace el favor de poner la presentación del doctor Tomasina y vamos a escuchar al profesor Fernando Tomasina. Eh, mientras ponemos la presentación, eh, voy a presentarlo. El profesor Fernando Tomasina es el jefe del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas, de la, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, de la República Oriental del Uruguay. El doctor Fernando Tumacina es alguien que ha trabajado intensamente durante muchos años en el campo de la salud de los trabajadores y orgullosamente comparto con algunos de nosotros la especialización en medicina del trabajo y ha sido recientemente decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, lo cual nos ha llenado de orgullo a quienes lo conocemos y conocemos de su trabajo. Fernando, si nos estás escuchando yo dejaría el micrófono para que en todo caso nos cuentes tu, tu visión del problema. Bueno, buenos días, espero que me estén escuchando. Sí, eh, no sé si. Sí se, escucha, sí, se te escucha perfectamente. Bueno, disculpen, la verdad es que estoy con un nivel de estrés tecnológico al extremo. No, no funcionó adecuadamente este, mi, mi computadora y, bueno, eso fueron algunas dificultades. Primero, agradecer realmente la invitación. este... Eh, la actividad como tal eh, los trabajadores de la salud son centrales en todo lo que es la, la estrategia de combate a, a esta pandemia y sin duda que eh, el cuidar la salud de los trabajadores forma parte eh, esencial de, de lograr este, el cuidado de la población en su conjunto eh, ¿Me pueden eh, pasar la, la diapositiva siguiente? Eh, como mencionaba, la complejidad ya de por sí de las condiciones y medio ambiente de trabajo supone que el abordaje de los temas en este marco de la pandemia, eh, eh, un adicional, digamos, como tal, a, a, a la ya compleja gestión de, de las de, de la salud de los trabajadores y del trabajo de los trabajadores, porque de hecho la, las condiciones y medio ambiente de trabajo en el sector salud son realmente de multiplicidad de exposición a diferentes factores de riesgos laborales, a lo que se suma en este tema la atención que significa el, la asistencia en el marco de una pandemia en donde todos estamos aprendiendo y realmente el conocimiento como tal de, de la situación este, es día a día y aumenta de alguna manera en forma exponencial la atención ya eh, propia de la actividad en el sector salud. La siguiente. Eh, Realmente la situación yo creo que debemos pensarla más allá del, del fenómeno biológico, porque sin duda es un riesgo biológico, es una enfermedad infecciosa que tiene la consecuencia sobre todo de la alta contagiabilidad en la población y la saturación de los servicios de salud. Pero por otro lado tiene un impacto sin duda en la, en la salud mental. Ya han sido mencionados por los expositores anteriores, este, el impacto que ha tenido en la salud mental de la población en general y de los trabajadores en particular. El trabajador de la salud en particular ha sufrido estas consecuencias. Hay bastante evidencia ya, este, a pesar del corto tiempo, de publicaciones en donde se observa ese impacto. Y yo diría, además, porque el trabajo es un generador de subjetividades, también está generando nuevas subjetividades, este distanciamiento físico que muchas veces es distanciamiento social está generando situaciones que en el futuro quizás lo tengamos que tener presente en la población en general y en la, en la de los trabajadores. Y por lejos, el otro tema es el riesgo social, desocupación, precarización, nuevas formas de trabajo, las propias modalidades que hoy estamos usando, generan nuevas realidades que también tienen que ver este, con este factor de riesgo que excede claramente a lo biológico y estamos frente a un fenómeno este, más complejo. Eh, el riesgo biológico, sin duda, el siguiente, ya el editorial del Lancet lo mencionaba en mayo, la, el número de muertes que impacta en trabajadores que están en plena actividad, trabajadores de la salud, ahí hay da, datos eh, generales, pero que hablan de, de lo que significa desde el punto de vista de la salud este, en los trabajadores. Siguiente. El riesgo en el trabajo en la salud sin duda que es en general moderado, alto o muy alto para, el, para la transmisión del, del COVID-19, para la enfermedad como tal, para el SAR para la transmisión del SARS. El, la realidad es que hay áreas del, del trabajo en salud que son de alto o muy alto riesgo, como lo clasifica la OSA este, eh, en relación básicamente a la atención directa con, con el paciente, áreas de atención COVID-19 y aquellos lugares o aquellos lugares dentro del personal de salud que existe además la posibilidad de la generación de aerosoles, en donde obviamente la transmisibilidad es bastante más alta como tal. Siguiente. Mencioné que los trastornos en el impacto de la salud han sido importantes también en el área de la salud mental y quiero destacar en particular los trastornos de ansiedad, angustia, alteraciones del sueño, depresión reactiva, síndrome de burnout, trastorno de estrés postraumático como los elementos más claros que aparecen en varias de las publicaciones este, eh, científicas en relación a, al impacto en la salud del trabajador. Siguiente, el impacto también social, son varias las publicaciones que mencionan ya, esto obviamente tiene también una repercusión en los trabajadores de la salud, en la medida que los factores sociales determinan también nuevas demandas que, así, que hacen al trabajador muchas veces enfrentarse a situaciones que desbordan sus capacidades. Siguiente, en nuestro país, bueno, nuestro país es un país con un territorio, pequeño de 176 mil kilómetros cuadrados de una población no más de 3 millones y medio de habitantes con una mediana ocupación eh, densidad poblacional de 20 kilómetros de 20 habitantes por kilómetro cuadrado siguiente qué ha pasado en nuestro país bueno desde el 13 de marzo que se declaró la emergencia sanitaria el país ha tenido una respuesta muy rápida a la situación el gobierno asumió rápidamente con amplio consenso de otro, de, de, de todos los sectores eh, la necesidad de tomar medidas eh, urgentes rápidas de control aunque ha sido básicamente siempre desde una perspectiva más bien voluntaria de a, a, este, de generar eh, la responsabilidad por parte de los de los propios este, de la población en su conjunto, se tomaron medidas eh, a nivel de, del Sistema Integrado Nacional de Salud, eh, se generaron espacios y recursos destinados para la asistencia particular de, de, de los pacientes a ser asistido y la realidad es que al 22 de junio, tenemos este, una incidencia acumulada estimada en la población general de 20.3 por 100.000 habitantes, es decir, uno de los valores más bajos dentro de la región y del mundo en este momento, este, con, ocho, con 882 casos confirmados, 815 ya se recuperaron, 25 fallecimientos. En el día de ayer hubo un, un fallecimiento... Eh, ayer falleció uno más, es decir, de la población, 26 en este momento. Hay eh, cuatro pa este, pacientes este, en cuidados intensivos eh, que hablan de que eh, la realidad de la pandemia en el Uruguay se encuentra con niveles de control importantes. Ha habido un trabajo muy importante, muy selectivo de los de el estudio análisis de cada brote que han existido uno primero vinculado este, a un evento social luego ocurrieron otros en relación a servicios de salud y los últimos están vinculados con la frontera que es una frontera muy extensa este, con, con respecto al brasil eh, ha existido un, un importante procesamiento de test que están en el orden de los 60.000, este, que para la población como tal del Uruguay es muy importante el, en, eh, este, el número de testeo que se ha hecho. Siguiente. Bueno, la, la situación eh, no ha sido distinta en cuanto a, al comportamiento. La mayoría son casos leves. Los moderados han estado en el orden del 9%. Y los severos han estado en el orden del 4%. Siguiente. ¿Qué, qué pasa con los trabajadores de la salud en particular? Bueno, este, el Uruguay tiene aproximadamente un millón y medio de, de población ocupada. De ese un millón y medio, 136 mil este, trabajadores corresponden a, al sector salud. Es un sector importante dentro del, del sector productivo del país. Eh, la estimación de 172 profesionales de salud por 10.000 habitantes este, aproximadamente son unos 57.000 profesionales entre médicos, licenciados en enfermería y otros licenciados y técnicos como tal siguiente el impacto en los trabajadores de la salud de los 882 casos 125 trabajadores correspondieron a trabajadores de la salud el 14.5%. Ha existido un fallecimiento correspondiente a un médico al inicio de la, de, de la situación de emergencia sanitaria y 107 están en recuperación y son, eh, están recuperados y hay 17 casos activos. Siguiente, la incidencia estimada, comparando la población general no, eh, población general no, eh, separando a los trabajadores de la salud, es de 22.8 por 100.000, mientras que la incidencia acumulada en el personal de salud es de 91.6 por 100.000, lo que hace una razón de, de la incidencia de cuatro puntos. Es decir que, sin duda, la población de los trabajadores de la salud, en un marco de un control básico digamos, de, de la situación epidemiológica en la población, eh, con las medidas que se fueron tomando, este, eh, sigue siendo igual indicativo de que el personal de salud es personal que tiene un riesgo adicional al resto de la población. Siguiente. Eh, existieron algunas dificultades, algunos planteos al inicio, sobre todo vinculado con disponibilidad, hay una encuesta sobre del sindicato médico que fue realizada, una encuesta de conveniencia de, entre el cuatro y el catorce de mayo, este, en donde existían algunas dificultades sobre el, eh, en los equipos de protección personal, y, y en particular, y yo creo que lo más interesante, es la percepción de, de, del colectivo en cuanto a la necesidad de una formación este, y entrenamiento sobre este, el uso adecuado de los elementos de protección personal. Digo esto porque esto fue mayo y sin duda, fue el inicio de mayo, sin duda esta encuesta refleja algo que se fue corrigiendo claramente porque existo... Insisto, hubo una decisión, una voluntad muy centralizada de este, generar capacidades adecuadas al personal de, de salud en general. Siguiente. ¿Qué fortalezas ha tenido el Uruguay? por lo menos desde nuestra visión, este, en cuanto a, a, al control hasta ahora del COVID-19 y también, este, en definitiva, estos resultados eh, benefician también a la población de riesgo como es el, el personal de salud. El Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud que ha estado fortalecido y, y que realmente con, una fuerte de, con un fuerte desarrollo del primer nivel de atención que permitió eh, asistir en este marco este, en forma oportuna evitando también la aglomeración en los centros de salud este, hospitalario. Una, una fuerte inversión en educación e investigación en las últimas décadas tanto en la Universidad de la República el Instituto Pasteur Montevideo eh, en la Agencia Nacional de Innovación e Investigación la UTEC, la Universidad Tecnológica son eh, Elementos que en esta pandemia y por decisiones que se tomaron, la ciencia y el espacio científico profesional estuvo este, espacios para, para ser oído en cuanto a las medidas que fue tomando el gobierno. Importante desarrollo de la TIC que ha permitido de alguna manera este, una serie de actividades en formato virtual, ha permitido que a nivel laboral la, la digamos el, el distanciamiento social fuera efectivo manteniendo determinadas actividades como tal y un espacio que para el espacio de trabajo y en particular para la salud de los trabajadores muy importante es la existencia de espacios de negociación tripartita y bipartita porque habilitaron la elaboración de, pro de protocolos de salud y seguridad en el marco del, de la negociación y el acuerdo y la participación de los distintos actores, empleadores y trabajadores. Siguiente, hubo una serie de medidas que tomó el gobierno, como dije, muy rápidas, de declaración del estado de emergencia sanitaria, de cierre de la actividad presencial educativa, aunque tuvo una fuerte presencia la virtualidad en todos los niveles, gracias a, también al desarrollo tecnológico de la información y la comunicación, este, eh, se ampliaron una serie de medidas, sobre todo en el sentido de que todo lo que podría ser realizado a, través de, a distancia en teletrabajo este, se habilitó el mismo, eh, se otorgaron subsidios a distintos sectores de acuerdo a la complejidad y las necesidades, pero en particular en el sector salud, incluyendo también a personal no dependiente de la salud. Siguiente, esto se reflejó en dos decretos que tuvo el ministerio que permitieron lo que comentábamos, la confección de protocolos en coordinación en las en las áreas bipartitas de seguridad, así ocurrió a lo largo de todo el sector salud en particular, pero también en otros sectores, eh, eh, sectores de la producción. Siguiente, se consideró a, este, ampliar la, el concepto de enfermedad profesional a los trabajadores de la salud, tanto médico como no médico, dependientes o independientes, pero incluyó solamente al sector este, de mutual dentro del sistema nacional integrado. Nosotros consideramos también que es una oportunidad de Pensar también en el impacto en la salud mental, porque en los trabajadores de la salud, sin duda, ese es el otro gran riesgo a los cuales estamos expuestos como eh, trabajadores en el sector. Siguiente. Eh, mencioné la importancia que ha tenido en el país este, la decisión de escuchar y de, y de respaldar las medidas más allá que son medidas políticas, obviamente, eh, el, la opinión del asesoramiento científico para la toma de decisiones en el más alto nivel ejecutivo, esto es algo también que distinguen, eh, yo lo entiendo así, en el contexto a veces internacional y mundial que no siempre ha ocurrido, este, en ese sentido, este, se constituyó un grupo de asesoramiento honorario en, en, en el área científica, de asesoramiento con distintos espacios, pero uno en particular en salud. Se han generado técnicas de diagnóstico a, a partir de, de convenios con el Instituto Pasteri y, y Montevideo y la Universidad de la República, que han permitido tanto... Este, el estudio del genoma de los, de los virus que están circulando en el país, como la capacidad a aumentar claramente la capacidad diagnóstica, en particular la técnica de PCR, PCR perdón. Este, el diseño y la fabricación de distintos equipos, hasta también en equipo, eh, kit de diagnóstico, y el montaje también de áreas de diagnóstico en otras áreas, no, en otros lugares del país. Eh, esto creo que sin duda es un elemento de lo más interesante. Siguiente, ¿qué otros aportes? Desde la UDELAR ha participado en el ciclo de debate sobre pandemia con distintos actores sociales que han reforzado algo que se mencionaba, la necesidad de que los actores y en particular los trabajadores de la salud tengan confianza ...tengan cierto grado de certidumbre y en ese sentido creo que ha sido muy importante la participación de la UDELAR a través de los ciclos de debate. También el proyecto ECO de la Facultad de Medicina de, de la UDELAR este, con ciclos de telesclínica con enfoque multidisciplinario... ...con participación de las cátedras de infecto de epidemiología, de salud pública, de la salud ocupacional, de, de salud mental... Creo que han sido todos desde una lógica con participación de la Facultad de Enfermería importante en cuanto a la difusión y el conocimiento de las medidas de prevención. Las sociedades científicas, las cátedras y los departamentos han articulado muy bien con el Ministerio de Salud Pública y han permitido el, la elaboración de protocolos, guías, clínicas y documentos que han ido orientando este, las acciones en el sistema en su conjunto. Yo por último, la, la próxima, quería decir que de alguna manera esta situación que, como ha mencionado el profesor Radi, que es científico, docente de la Universidad de la República de la Facultad de Medicina, que está liderando el grupo de el grupo de, de asesor honorario científico, estamos en una situación de, de, de estabilidad, pero que tenemos que mantenernos en esta alerta, en, esta, en este tra trabajo permanente, y en particular en el personal de salud. El último brote ocurrió en la frontera, eh, cerca de la frontera con Brasil, tenemos ciudades que son binacionales, tenemos bastante eh, vida común, so social, digamos, y impactó en los trabajadores de la salud, en particular el último brote, lo que habla de que tenemos una necesidad de reforzar las medidas preventivas, promoviendo la capacitación y acompañado siempre de la participación de los trabajadores, el empoderamiento de estas técnicas y de la forma con que prevenimos nuestra eh, nuestra, eh, prevenimos las, eh, y cuidamos la salud de, no, de nosotros y de, y de aquel compañero que integra es central. La forma óptima de prevenir esta transmisión es justamente usar de una combinación de medidas preventivas, organizacionales, físicas y el uso del elemento de protección personal y además atada al nivel de riesgo. Esto ha sido la lógica con que se han elaborado los protocolos en donde han participado distintas cátedras, departamentos y sociedades científicas, conjuntamente obviamente con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Trabajo en el marco de lo que son los espacios del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en del Trabajo. En particular en salud han ocurrido en esa misma lógica. El uso de los elementos de protección personal y el entrenamiento para el control de las infecciones sin duda están atados y hay varios estudios que también lo muestran, asociados con la disminución del riesgo de infección, en ese sentido ahí hay una línea de trabajo. Y por último, creo yo que no podemos desconocer este aspecto del impacto en la salud mental y la necesidad de desarrollar políticas en sentido de mejorar el bienestar en el manejo sobre todo del estrés laboral frente a las situaciones este, de salud que tenemos. La última, si no me equivoco, la última es agradecer a, a los participantes y pedir la disculpa de caso por las dificultades tecnológicas que, que tuve a la hora de la presentación. Gracias. Fernando, muchísimas gracias por tu presentación, por el esfuerzo y por el estrés al que te hemos sometido esta mañana, pero por suerte hemos podido compartir este espacio y, por lo menos desde mi punto de vista, muy valioso en tu aporte y en tu experiencia. Eh, nos quedan algunos minutos, no muchos, y habrá quedado pendiente eh, algunos comentarios de parte del grupo organizador. Allí el doctor Rubén Torres, eh, si todavía estás por aquí Rubén, no sé si tienes eh, de darnos alguna de las opiniones respecto de esto, por favor. Sí, Héctor, muchas gracias, buenos días, o buenas tardes a todos y todas. Eh, simplemente felicitar a los expositores que nos han dado claramente, creo, un aspecto, un panorama interesante de una debilidad consecuente de nuestros sistemas de salud en la región de las Américas, eh, que vemos también que en algunos casos eh, eh, impacta también en los sistemas de los países más desarrollados y que es de alguna manera el olvido, el quitado de la agenda del aspecto de la gestión del trabajo de los trabajadores de la salud y de su seguridad. Hemos abundado, quienes trabajamos desde hace muchos años en este campo, en el tema de la capacitación de nuestros trabajadores de la salud, en temas de su distribución, en el tema de sus desequilibrios, pero hemos puesto, creo, menos esfuerzo, y esto representa una debilidad y un error del cual me siento copartícipe, en el tema de la gestión eh, del trabajo, las condiciones laborales, las condiciones de seguridad de esos trabajadores. Y creo que la pandemia ha ayudado para mostrar esta situación, como lo han expuesto muy bien, los ponentes hace algunos minutos. Y para no eh, perder demasiado más tiempo, simplemente eh, en nombre de todos los que coorganizamos del grupo que organiza esta actividad, la Universidad Nacional de Córdoba, en el nombre de, de, de Gabriel, eh, la Sociedad Científica de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo, eh, de la Ciudad de Buenos Aires, en el nombre de Héctor, eh, ...la participación de Carlos Rosales, profesor nuestro en la Universidad de Salud... Eh, ...reafirmamos de alguna manera el compromiso de nuestra pasión... ...y nuestra decisión de seguir trabajando en este tema desde todos los campos... ...desde el campo de la capacitación, el campo de la información... ...y en la continuidad del trabajo para mejorar las condiciones de salud... Eh, y de trabajo de todos quienes hacen que nuestra vida sea mejor todos los días, cuidándolos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Rubén, clarísimo eh, el mensaje y los conceptos. Eh, Carlos, eh, Carlos Rosales, el doctor Carlos Rosales, si todavía estás aquí en la sala, y creo que sí, yo te pediría entonces que también expresaras tu, tus opiniones y tus comentarios a partir de lo de lo que hemos escuchado lo que hemos visto bueno eh, muchas gracias eh, me sumo a las felicitaciones y agradecimientos de, de rubén torres yo creo que este es este seminario complementa el anterior y nos permite tener una panorámica global del tema eh, y en el caso de hoy creo que se han tocado puntos bien importantes en eh, eh, en la sesión anterior, en Inmaculada hablaba del de deterioro previo de los servicios producto de políticas de salud eh, erráticas y hoy también eh, la doctora Sebolén habla de un deterioro previo de los servicios que nos hace pensar que uh, hay cuestiones que en realidad la pandemia las ha traído o las ha magnificado y son los temas Y también el doctor Tomacina ahora hace referencia los temas de exclusión social, el deterioro de los servicios, la precarización del trabajo, son temas que en realidad, en, esto, en este contexto de pandemia, eh, donde se exacerban las necesidades, eh, quedan más claros, más de manifiesto en, en sus diferentes manifestaciones. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, eh, rescato mucho la presentación de, del doctor de CIO, sobre todo porque él... Eh, se aventura a hablar de todo un tema de gestión del trabajo vinculado a eh, la organización, al, al manejo del control de riesgos en la organización del trabajo. Él hace referencia a esto que le llamaba ruta limpia, ruta sucia, pero también a la gestión del trabajo en términos de organización, de horarios de tema. Eh, y también incluye el tema de eh, el concepto este de trabajadores frágiles, es decir, tener o hacer un análisis desde de la perspectiva del enfoque de riesgo de la salud de nuestros propios trabajadores ante una pandemia de esta naturaleza. Eh, me parece que ese tema es central porque tiene que ver con toda la parte de organización del trabajo. Eh, también se hizo referencia, eh, y esto también lo planteó la doctora Sigolén el tema del tamizaje, la necesidad de tener claro cuál es... Eh, la gestión de la enfermedad en el estado durante la crisis, el tema de, de analizar y tener claro el tema de cuánto esto está generando sufrimiento en el trabajo. Y el, el tema del sufrimiento en el trabajo, si ustedes observan, eh, la consecuencia directa, y que la han levantado todos los ponentes, tiene que ver con el, la salud mental de los trabajadores. Hoy más que nunca, queda de manifiesto que abordar la salud mental de los trabajadores como una enfermedad ocupacional que tiene un peso muy grande en el personal es importantísimo. Eh, y digo esto porque hasta ahora como que se había dejado un poco fuera y solamente hablábamos del tema del burnout eh, y algunas cuestiones muy específicas, pero ahora eh, en todos los ámbitos empieza a resaltar el tema de la salud mental. Incluso en la población porque también en la población tenemos gente que tiene más de tres o cuatro meses de cuarentena, que está encerrada y empieza a tener patologías también vinculadas con, con el encierro, con el aislamiento. Entonces creo que ese es un elemento central que todos recuperan y levantan. Eh, eh, la doctora Cho incluye el tema de, de, de, la, de la necesidad urgente que tuvieron muchos países de la ampliación de personal. Yo hago la salvedad que el tema de la ampliación es un tema muy largamente discutido, donde la ampliación muchas veces ha estado vinculada también a procesos y formas precarizadas. Y cuando digo precarizadas no solo me refiero al tipo de contrato, sino también al aseguramiento de ese personal y de las consecuencias que puede tener desde el punto de vista precisamente de la salud mental y de otros, y aún del riesgo de muerte. Eh, ese es un tema también importante. Y también quedan otras otras eh, experiencias que están ya fueron eh, debatidas. no El tema de, por ejemplo, la capacitación del personal. Eh, a mí me gustaría, o me parece que uno de los temas centrales en esto, tiene que ver más con la capacidad de comunicación de riesgo. Es decir, incluir la visión que muchas veces la tenemos desde la epidemiología y de la vigilancia de saber comunicar los riesgos, porque en muchas encuestas lo que queda claro es que aún nuestros propios trabajadores han tenido eh, falta de información de cómo manejar el, el tema. Eh, y por último, también quisiera rescatar que a veces eh, Tomasina planteó una cuestión que me parece muy importante, que es el tema de que la forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, es decir, las organizacionales, las físicas, y el uso de equipo de protección, según nivel de riesgo. Y yo le agregaría también con énfasis en aquellos grupos profesionales dentro de la salud que también son excluidos. Muchas veces esta prestación de servicio, o por lo menos esa preocupación, está solamente vinculado al trabajador que está en contacto directo con el paciente, pero no tenemos el mismo cuidado con aquel personal que hace trabajo de campo. Y si ustedes se dan cuenta, por lo menos en la región de las Américas, los modelos que más han funcionado son aquellos que han estado haciendo el pesquisaje activo en la comunidad, el que han vinculado fuertemente la vigilancia con la atención primaria de salud. Esos serían mis comentarios. Nuevamente agradecer a todos. Han surgido algunas, algunas preguntas ahí en, del auditorio. Creo que algunas las podemos contestar otras eh, quedarán para también tomarlas en futuras aventuras de, este, de esta naturaleza. Eh, paso la palabra, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Carlos también por tus apreciaciones y comentarios absolutamente valiosos y pertinentes. Yo quisiera también eh, volver a pasarle el mi micrófono la palabra a Mateo para, para ir cerrando ya este seminario en función de ser cumplidores con los compromisos de los tiempos. y eh, te paso el micrófono, luego escuchamos tu palabra. Sí, muchas gracias, Héctor. Eh, bueno, yo volver a agradecer la participación a, a todas las personas que, que estamos asistiendo de forma directa en este seminario. Eh, me ha parecido un, unas presentaciones excelentes. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Rosales, que eh, lo planteado en este seminario complementa eh, lo, el seminario anterior. Me parece que la información eh, que hemos obtenido tanto sobre eh, las limitaciones como el marco donde se está produciendo la, esta gestión de seguridad y salud en el trabajo pues, eh, es muy completa. Nos da pie a, a comenzar con un proceso de reflexión muy profundo sobre qué cosas podríamos ir recomendando, qué líneas estratégicas se podrían ir desarrollando, ¿no? Eh, no quiero tomar mucho tiempo. Estoy, eh, creo que el, que el doctor eh, Carlos Rosales ha cerrado muy bien con eh, la incorporación ¿no? de, de puntos estratégicos de cada una de, la, de las presentaciones. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea, ¿no? eh, Simplemente compartir una, una pequeña inquietud, ¿no? que tiene que ver con eh, el, el hecho de que, de que, tal y como se ha planteado el doctor Tomasina en su última intervención, ¿no? eh, creo que ha sido clave, está siendo clave ¿no? en la gestión de la pandemia por parte de Uruguay. ¿no? El adoptar medidas ajustadas o vinculadas a los niveles de riesgo, eh, esto significa, entre otras cosas, que es muy importante eh, tener la posibilidad de, de evaluar cuáles son los factores de riesgo ¿no? y dónde se están dando los principales problemas. ¿no? Eh, me inquieta eh, algo que ha comentado antes eh, eh, la doctora Amali en relación a, eh, a la ausencia, la dificultad para conseguir los datos de, de cómo está afectando esta situación a los profesionales. Eh, yo creo que, que es muy importante que podamos tener sistemas de información adecuados y, y, y que desde luego, bueno, porque sean de calidad, sean fiables y que nos ayuden a conocer eh, información clave para poder plantear recomendaciones, para conocer exactamente dónde están las principales debilidades y factores de riesgo. ¿no? Y también de salto en este sentido algo que han comentado mm, mm, otro, otra, otros panelistas, que tiene que ver con eh, escuchar a los profesionales también, darle voz a esos profesionales, en ese sentido destaco, iniciativas como la del observatorio de surgimiento ¿no? o alguna otra iniciativa propuesta de, del doctor Simón de que tiene que ver con la escucha a esos profesionales, sobre todo cuando nos encontramos en el caso de la salud mental, ¿no? con, con prevalencia de problemas de salud mental tan altas como las que tenemos. ¿no? Y, y nada más, simplemente... Agradecer la participación y también la oportunidad de, de participar en esta iniciativa, que me parece eh, muy útil y, y, bueno, continuar con el… Ponerme a, a vuestra disposición para continuar con este interesante trabajo de iniciativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Inma Y la verdad es que estamos perfectamente sobre los tiempos comprometidos. Hay, efectivamente, algunas preguntas que, organizando… Eh, creo han sido ya respondidas a, a, a la luz de las presentaciones. Alguna pregunta referida a las cuestiones conductuales ameritarían probablemente un nuevo seminario, pero creo que eh, las presentaciones han dado ya tratamiento a cada uno de estos temas. Las presentaciones van a estar a disposición de todos los participantes, tan pronto como podamos, a través probablemente del campus. La página web de nuestra sociedad de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo también va a poner a disposición las presentaciones que aquí se han exhibido. Eh, yo simplemente, y a modo de, de conclusión o de cierre, quería destacar la trascendencia que eh, la salud de los trabajadores y la gestión de la fuerza de trabajo adquiere en el sistema de salud. El sistema de salud, como todos sabemos, es un sistema mano de obra intensiva, es absolutamente impensado eh, brindar servicios a la población sin personas que den servicios. Esas personas requieren que cuando se planifica el servicio de salud, cuando se organiza el trabajo en el servicio de salud, también se piensen las personas que trabajan en el sector salud. Eh, solamente de ese modo lograremos el objetivo de mejor acceso de salud a la población, mejor acceso a los servicios de salud, mejor acceso al derecho a la salud. Pero también garantizar el derecho a la salud en relación al trabajo de los trabajadores del sector salud. La idea es que los trabajadores en buenas condiciones, no solamente no enfermen, sino que logren la satisfacción en el lugar de trabajo, mejoren la calidad de los servicios a la población. No podemos hablar de seguridad del paciente sin hablar de condiciones de trabajo. No es posible pensar la seguridad de los pacientes sin pensar la organización de la, de la fuerza de trabajo, la gestión de la fuerza de trabajo y la, el abordaje, el control de los riesgos, que ponen en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores. Al final, entonces, una apelación a seguir trabajando en el campo de la gestión del trabajo y la salud y la seguridad de los trabajadores como un instrumento clave para la mejora de la salud pública, el acceso de la población a los servicios de salud y, eh, por sobre todas las cosas, la garantía de que el trabajo no le cueste la vida a quien lo ejecuta. Cierro entonces agradeciendo profundamente a cada uno de los participantes, al profesor Simón Edesío, a cebolena Salia Garé, a Malicho, a Fernando Tomasina, eh, a mis compañeros de grupo de, de organización, en este sentido Carlos Rosales. Eh, eh, Gabriel eh, Acevedo, Rubén Torres, los colaboradores y colegas de la Sociedad Científica de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo, el doctor Leonardo Bianchi, que nos ha estado acompañando en todo este proceso, y muy profundo y especialmente un agradecimiento a Mali por acercarnos y permitirnos el apoyo, el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, nos ponemos a disposición, seguimos en contacto, trabajando en este campo, y muy próximamente seguramente... Eh, reuniéndonos para alguna otra actividad. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenos días.